Saludos, ya estamos aquí en Peterson Games Otra vez con Dominations Nuestro tercer video De este juegazo para Android Y dispositivos móviles Y pues, como vemos aquí Despliego mis tropas, destruyo la ciudad Prohibida, que es una maravilla Que les da a los Jugadores de cualquier nación eh, La posibilidad De que si destruyen El centro urbano Pues todav todavía tienen La posibilidad de quitarle una estrella a los enemigos si no destruyen a la ciudad prohibida, es decir a esa maravilla que acabo de destruir y pues aquí viene lo, lo fatídico de mi ataque ya que efectivamente tengo muy buenas tropas, tengo muy buenas tácticas, como vemos que tengo una tengo dos este escudos extras, como ven aquí en realidad ya uno ya está usado aquí me enfoco mal en, en derrotar al primer, a la primera cañonera de hecho todo empezó mal desde un principio al, en el despliegue de las tropas es que debido a que son tantas tropas, aquí vean cómo, cómo los, los cañones, las cañoneras como se les, se les llame las bombardas esas eh, destruyen completamente todas las tropas eh, de infantería fácilmente con Incluso con uno o dos ataques a veces Ya están muertas una gran cantidad de ellas Por eso es necesario atacar primero esas, esas bombardas eh, Y pues sin embargo aquí ya destruí el centro urbano Ya tengo mi segunda medalla por haber destruido, más de, por haber destruido el 50% De esta de esta nación aquí destruimos una fortaleza que es una de las nuevas mejoras de este juego que hemos tenido este año salió apenas el, el, mes, el mes antepasado y pues aquí es otra vez la, las bombardas nuevamente me destruyeron a las tropas y esto es debido más que nada a la Aquí está muy bien este colocado aquí están muy bien colocadas las defensas sobre todo las murallas las murallas una doble muralla y sobre todo se ve que tiene una muralla muy este avanzada eh, para la edad de pólvora ya casi tiene lo máximo en este caso lo máximo para la edad por hora es, no sé si ustedes se percataron ahí. Tenía yo, por ejemplo, una muralla. Ahorita que estamos viendo nuestras, mi ciudad, mejor dicho, este pues es un tipo de muralla blanca ahí, como no sé si la percatan, está cerca del de el castillo. Y pues el que atacamos, la nación que atacamos, ya tenía la muralla, digamos, la penúltima mejora de la muralla para esa. Eh, para esa edad ya que estamos sacando a Juana de Arco como, este, como general de nuestro castillo estamos viendo cómo está mejorado nuestro, nuestro, nuestra ciudad eh, y pues definitivamente hay que mejorar los ataques espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente